Señores saludos de medios Medio Telenor, eh, aquí estamos en una importante entrevista que vamos a sostener en estos momentos eh, con una persona eh, muy influyente en nuestro país, una gran mujer. Vamos a conversar en estos momentos con la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Doña Egma Polanco, bienvenida a San Francisco de Macorís y a medios Telenor y gracias muy buenas tardes yo me siento muy bien compartiendo aquí con ustedes que siempre han tenido la gentileza de, de verdad entrevistarnos Así siempre es. que venimos aquí a San Francisco eh, Pasamos por aquí. Bueno, y, y, y en el caso mío, creo que no hace ni un mes que estuvimos conversando. Usted estuvo recientemente aquí en la investidura. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Eh, alrededor de más de 500 profesionales. Sí, se 586. O sea, que ha estado frecuentemente usted por aquí, por San Francisco de Macorís. Así es, esto es parte... Eh, no solamente de un recinto universitario, sino el más grande de todos, ya tiene 17.800 estudiantes, wow. más todo lo que vienen ahora que me han dicho que unos 3.000 han solicitado entrar aquí a, la, a San Francisco, a, a este recinto. A propósito de eso, doña Emma su valoración y cómo se siente usted ya eh, con los frutos que ha dado justamente esta alta casa de estudio, considerada la segunda más importante, ¿verdad? M más grande del sí. país ya con, con cantidad de alumnos No, nosotros somos la primera Bueno, la segunda eh, eh, Porque nosotros tenemos ahora mismo uh, 228 mil alumnos más 31 mil que acaban de, de entrar en este ahora... Hablando de recinto ya le digo, ah, a, a nivel de recinto sí, Este está. es el primero. A, a, el primero a nivel de sí, recinto y Santiago el segundo ¿Qué le trae por aquí Doña Emma Porque como le decía ha estado muy frecuente visitando a San Francisco de Macorís en esta ocasión primero porque tengo grandes amigos aquí, amigas, profesores, profesoras y bueno, aquí San Francisco es mi otra ciudad eh, me siento muy bien compartiendo con los profesores usted sabe que yo tuve un apoyo muy muy fuerte aquí para mi candidatura y siempre hay que darle la vuelta a la gente de uno no es nada más venir cuando usted necesita también usted tiene que venir a dar un abrazo Así es. a su gente Qué bueno, doña Emma, ¿cómo se siente usted? tras ser la primera mujer que fue elegida ¿verdad? durante toda la historia, más de 500 años de historia, de esta alta casa de estudio en convertirse en la primera rectora de la universidad? Eh, me siento muy bien y muy comprometida porque la universidad requiere de grandes responsabilidades, cambios, muchos cambios. Eh, eh, y nosotros, el equipo, porque yo soy una mujer de equipo, lo que hemos podido lograr ha sido con el equipo que me acompaña porque nosotros tenemos uh, para la universidad, eh, eh, yo diría que grandes compromisos, porque la universidad cuenta en estos momentos, este año, 2019, no estuvimos aumento presupuestario, porque encontramos un presupuesto de 8.500 millones y con ese que nos hemos ido desenvolviendo, pero si usted contabiliza... Que mi primer semestre entraron 25.000 alumnos y el siguiente semestre de, del, del 2000, el primero del 2019, entraron cerca de, de 23.000. Fueron una cantidad enorme de estudiantes, Así pero es. ahora mismo ya tenemos preinscritos 31.000 y tantos. U usted me decía sobre el presupuesto, Doña Emma: que nosotros hemos tenido grandes desafíos en la universidad. Primero, porque encontramos un presupuesto que no respondía a las necesidades que, y compromisos que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Encontramos un presupuesto del 2018 de 8.500 millones, pero eh, nos entraron casi 40.000 alumnos en, ese, en esos dos primeros semestres. Entonces, ahora mismo tenemos 228.000 estudiantes, el, el, el 51% en la sede central, y el 49 en todos los recintos y, y ciudades universitarias. Eh, fue un presupuesto que tratamos de trabajar con lo que se llama uh, hacer en la universidad un saneamiento. Comenzamos a trabajar a quitar todo el que nos rendía la labor por la que se le pagaba. Eh, y bueno, tratar de maximizar los pocos recursos que nosotros teníamos. Hemos podido salir un poco a flote. Pero usted sabe que la, la, la docencia con calidad requiere de grandes inversiones de recursos eh, porque hay que tener eh, nuevos software, hay que ir cambiando todo lo que es la parte informática, hay que capacitar al profesor con doctorados, maestría y capacitación docente. Eh, al mismo tiempo que nosotros, como les decía, tengo... 18 ciudades universitarias wow. o sea que es un presupuesto como si fuera solo para la sede pero hay que dividirlo en 18 uni eh, universidades más Así es. que tenemos en, en, en nuestra universidad fuera de eso tenemos también hemos hecho un gran esfuerzo con las investigaciones en este momento tenemos 117 investigaciones 80 de fondos sí, que son fondos concursables y 30 que son de la universidad pagados con los recursos y los fondos de la universidad y tenemos también otras eh, investigaciones que son con acuerdos internacionales. Para esto nosotros necesitamos eh, un presupuesto que nos permita desarrollar la educación virtual, que es uno de los elementos que nosotros tenemos planteado en el presupuesto. Porque para el 2019 nosotros elaboramos un presupuesto de 13 mil millones y no fue posible eh, acceder a ningún otro recurso. Como les dije, seguimos trabajando con el de 8500 que fue el que encontramos, pero para el 2020 ya hay nuevas estrategias porque hay que cambiar parte de lo que es la metodología de enseñanza. Nosotros enseñamos eh, ahora mismo por objetivo y, y necesitamos cambiar la metodología eh, para eh, que los cambios que se están presentando puedan mejorar. Tenemos también la biblioteca central que requiere de una gran inversión, de software, de equipamiento, eh, la, la, el rediseño curricular, que nosotros ya lo hemos comenzado a trabajar, con el apoyo del MESI, eh, porque son grandes inversiones que necesita la universidad. Porque una universidad con 228 mil estudiantes y 8 mil eh, de posgrado y, y de doctorado, eh, Wow. Se necesita una Así gran es. inversión para tener calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje que estamos llevando a cabo. Aumento ya de, de la matrícula de estudiantes, otras demandas por cumplir, pero, pero no me llega el presupuesto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué mecanismo voy a utilizar para poder subsanar la situación? Eso lo pudimos subsanar porque, como le he dicho, nosotros tenemos un gran equipo académico en la universidad. Y entre todos hemos ido sorteando. Utilizamos, lo primero que utilizamos fue el diálogo y la concertación con todos los grupos. O sea, que Tenemos grupos diversos en la universidad, los sindicatos de profesores, de empleados, de estudiantes. Entonces comenzamos a trabajar con las cosas que más molestia le causaba a los estudiantes, a los profesores. Es decir, comenzamos con lo que es la estructura física, lo que es el ordenamiento de la universidad en la, en la sede central, ordenamiento, limpieza, el, eh, también con los estudiantes, el comedor, sus servicios eh, a todos los niveles estudiantiles, eso nos dio un poco de paz y tranquilidad porque vimos que había ya, estábamos creando una confianza en esta gestión y podíamos nosotros hacer el trabajo que la universidad y que los universitarios Querían, porque esto es, es muy duro, trabajar sin dinero cuando usted entiende que las mejorías que hay que hacer requieren de grandes inversiones. Nosotros tenemos una biblioteca enorme, una biblioteca sin aire, sin equipamiento, sin, sin tecnología, eh, un, unos planes de estudios que, son, que están muy anticuados ya y que hay que cambiar y ponerlo de frente a lo que son las necesidades de, de la formación de los profesionales del país. Es decir, que tratamos nosotros paso a paso ahora de que la universidad sea diferente, de que la universidad responda a la sociedad dominicana, que es la que está invirtiendo, lo, lo que invierte, y necesita una respuesta. Una respuesta con calidad, una respuesta con excelencia, una respuesta que los estudiantes que egresan de nuestra universidad puedan tener un empleo de calidad como se requiere hoy en día. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno ante esta situación? Eh, hemos presentado ahora el, el presupuesto del 2020, 16 mil millones. Esto trae... ¿Esto es suficiente? No ¿se es... ¿Se requiere de más? Se requiere de más, pero bueno, hemos ido uh, tomando en cuenta solamente lo, lo más importante de la universidad como es el proceso, usted sabrá que en el 23 todas las áreas de ciencias de la salud van a ser evaluadas a nivel internacional para acreditarla, de lo contrario van a desaparecer de la universidad. Entonces nosotros estamos haciendo énfasis en lo que es lo más rápido y lo más importante primero en la salud y en las áreas de las ingenierías. Eh, no obstante, estamos haciendo un rediseño curricular con todas las demás carreras Hemos tenido también que asumir la normativa 0915 del Ministerio de Educación Superior porque esto va a, a, a formar mejor a los maestros y maestras. Usted ha visto los cambios que se han presentado en el Ministerio de Educación, precisamente. Entonces nosotros también hemos tenido que asumirlo aún eh, con pocos recursos. A veces nosotros pensábamos que los recursos es lo más importante, pero también la voluntad. Y a medida que nosotros vamos dando pasos certeros, que la sociedad ve que tenemos la, la, la, la voluntad de resolver esos problemas, tenemos apoyo de algunos ministerios, como hemos formado, acu firmado acuerdos con el Ministerio de Educación para modernizar los laboratorios de ciencias, eh, vaya biología, física, química, o sea, modernizar esos laboratorios. Hemos tenido también acuerdos con el Ministerio de Deporte ya se está un poco modernizando las áreas deportivas que nosotros no hemos tenido que invertir sino que lo ha invertido el Ministerio de Deporte con SENASA para que se le dé una tarjeta de salud a cada estudiante nuestro también con el área de, de los medicamentos públicos, PROMESE que también estamos firmando un acuerdo para que los estudiantes no tengan que gastar un centavo y con su tarjeta de SENASA se le pueda también eh, eh, de entregar los medicamentos que sean necesarios para ellos y no tengan que... Rectora, ¿no cuenta la universidad con los mecanismos, las estrategias para convertirse en una eh, institución autosostenible? Eh, eso quisiéramos, por ejemplo, si pudiéramos, porque la, la Constitución de la República dice que la educación superior pública es gratuita. O sea, es una, eso está dentro de la Constitución, la ley 139.01, la 5.776, o sea que son muchas las, las leyes que eh, dicen que está escrito que la educación superior pública, pública debe ser gratuita, y debe ser gratuita, yo estoy de acuerdo con eso, porque este país... La juventud que viene de, de, de los estratos, por ejemplo, más bajos. No es que la universidad solo sea para la gente que no tenga dinero. Ahí va todo el mundo porque es una universidad abierta, pública, democrática y participativa. Pero ahí tiene acceso el que no puede acceder a otra educación superior. Imagínese usted 226 mil alumnos en la calle tirados sin esperanza. ¿qué sería de este país? ¿Podríamos salir afuera? Porque no son los 226 mil. ¿Tú sabes quiénes son también? Sus familiares, también. sus amigos, todo. Entonces, eso, eso crea una esperanza al pueblo dominicano que no tiene acceso a otra cosa. Por lo que yo creo mucho en la educación pública y entiendo que hay que mantenerla y que hay que eh, agregar un presupuesto que sea favorable para que nosotros podamos mejorar y podamos formar los profesionales con excelencia. Eso es lo que entiendo, sobre todo con... Si usted ve a un estudiante que viene de un campo, pobrecito, así como lánguido, y sale un profesional brillante, entonces yo soy de la que creo que hay que darle la oportunidad a todo el mundo. Algunos no la aprovechan, pero la mayoría la y los aportes que se le ha hecho a este país para el desarrollo económico y social eh, ha sido la Universidad Autónoma de Santo bueno. Domingo en gran medida. Así es. ¿Qué, qué opinión le merece? O, o mejor dicho, la, la Federación de Estudiantes Dominicanos ha estado luchando, ha estado exigiendo la eliminación del verano para incluir un cuatrimestre. ¿Qué eh, le parece esta...? Ya esa es una decisión que hay que llevar al claustro porque ya eh, es una decisión que no la podemos tomar nosotros, porque la universidad trabaja, al igual que las universidades europeas, con dos semestres y, y un curso de verano. En algunas ni siquiera dan curso de verano. Entonces, nosotros damos 16 semanas, mientras las demás universidades dan 10 semanas o 12 semanas. Eso, eso es lo que sucede también. Además eh, no es lo mismo usted tener 3.000 estudiantes que tener 226.000, o sea que cuando usted hace las comparaciones, usted puede o sea. darse cuenta que hay una gran diferencia. Además, nosotros tenemos 100, como 116 carreras universitarias, 116 carreras, nosotros tenemos todas las carreras que necesita el país. Porque nuestra función y nuestro compromiso es formar los profesionales que aporten al desarrollo de la República Dominicana. ¿Cómo se mantiene el ambiente, el trato con los gremios? En esta alta casa de estudio hablamos ya de FAPROWAS, de ASODEMU, y de su, sí, su conquista por reivindicaciones, aumento salarial, nombramiento de más personal. ¿Cómo se mantiene la relación? en los actuales momentos, sí, su gestión la vida tiene que cambiar y las instituciones también, nosotros tenemos muy buenas relaciones y ha prevalecido para toda esta paz y tranquilidad que hay en la universidad lo que se llama el diálogo y la concertación usted me escucha, yo lo escucho y nos entendemos porque si la universidad por ejemplo no tiene dinero hay que dar una explicación ¿Por qué nosotros no podemos concederle lo que nos piden a propósito de dinero, rectora Comentarios de muchas personas eh, en torno a la universidad, de manera también negativa, han expresado de que la universidad es una casa donde hay muchas botellas. Sí. Hay, eh, bueno, déjame ¿Eh? explicarte eso. Eso era antes. Ya. No, no hay no, botellas en no, los actuales no momentos. No hay botellas. Porque uno de los elementos fundamentales para yo llegar a la rectoría fue que llevar a cabo lo que se llama el saneamiento. Y yo me comprometí con la sociedad y con los universitarios de que eso nosotros lo íbamos a, a eliminar. Es posible que el 100% a veces tú, ¿verdad? No, no puedas eh, eh, al 100%, pero hemos ido paulatinamente todas las... lo que hemos detectado que no beneficie, eh, de manera que el salario que tú pagues... Se ha retribuido en buenos servicio a la universidad, han sido rescindidos todo, todos esos contratos. Bueno, hablando ya del principal recinto del país, la UAS, aquí en San Francisco de Macorís, eh, ¿cuáles planes tenemos desde allá para implementar aquí? Bueno, lo primero que tenemos son una serie de doctorados que darán inicio a principio del próximo año con algunas universidades extranjeras, españolas básicamente, y también con las propuestas que nosotros tenemos propias ya de la universidad, eh, de doctorado, maestrías, porque necesitamos eh, capacitar nuestros maestros y también a la sociedad lo que requiera. San Francisco es una sociedad muy dinámica donde a la gente le gusta mucho estudiar, prepararse y, y creo que eh, es un gran filón para que nuestra universidad pueda hacer los aportes que requiera la región en lo que tiene que ver con formación de cuarto nivel y también de grado. Habrán carreras diferentes, habrá también eh, técnico superior porque ahora mismo los empresarios industriales Quieren personal que tenga la capacidad de hacer los trabajos que ellos, que ellos requieren Y esto va a traer como consecuencia empleos de calidad ¿Cómo valora la gestión de Miguel Medina? Eh, muy bien, ha hecho un gran trabajo eh, la, la, la universidad él ha podido trascender con lo que es el diálogo y la concertación Al igual que yo Y ya, ya ustedes tienen una universidad tranquila, preocupada por estudiar preocupada por la calidad, preocupada por la excelencia, eh, donde nosotros hemos hecho los reconocimientos de lugar para que los estudiantes que tengan reconocimiento, los, eh, lo, lo, los profesores, se ha colaborado también mucho con el profesorado para que se prepare. Y esto es de lunes a domingo como cualquier día, un domingo... En el, en, la, en el recinto parece cualquier día de la semana porque hay un trabajo permanente y constante sí. y nos sentimos muy orgullosos de, de ese trabajo que se está haciendo aquí en San Francisco en este recinto, que es el más grande porque es el que más estudiantes tiene por eso le decía eh, como ustedes los de San Francisco se preocupan tanto por su preparación académica y por aportar para su región Doña Emma ¿Qué futuro tiene esta alta casa de estudio? ¿Cómo se vilumbra usted ya? ¿Verdad? ¿Qué proyección tiene la universidad en sus manos? El compromiso principal es la modernización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Eh, que nuestra universidad sea respetada por todos y admirada. Es decir, que ocupe un cintial ...en el mercado profesional de, de, de profesionales en este país... ...y que sea la, la, la universidad número uno en la República Dominicana... ...a pesar de que es el sello mundial es la Universidad Autónoma de Santo Domingo... ...pero en nuestro país nosotros queremos que la universidad ocupe ese sitial número uno... Pero además, ¿cómo yo puedo vislumbrar la UAS? Yo, yo veo cuando salga en el 2022 una universidad diferente, una universidad tecnificada, una universidad con, con tecnología apropiada y nueva, eh, una universidad con una plataforma informática, que es con todos los software que sean necesarios para que puedas hacer eh, el trabajo que realmente todo el mundo espera, pero una universidad... que responda a las necesidades del país como con unos, unos planes de estudios modernos, carreras que sean las que realmente nosotros necesitamos, eh, una reforma curricular que quede impregnada en, en que la Universidad Autónoma de Santo Domingo está preocupada por la mejoría de la calidad de sus egresados, eh, una universidad unificada, profesores, estudiantes y empleados, una universidad que pueda contar con los egresados que salen de nuestra academia, que hay muchísimos egresados que quieren entrar, salir, ir a la universidad, aportarle a la universidad eh, y sobre todo una universidad que sea el faro de luz de la educación superior pública con calidad y que todo dominicano se sienta orgulloso de tener en nuestro país eh, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Finalmente, rectora, un consejo, ¿verdad?, una exhortación a los miles y miles de estudiantes con un deseo, con una inspiración de convertirse en otro ser ya en el futuro y que van a ingresar para este nuevo semestre a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, decirles que los esperamos allá en la universidad y que el 19 es, de este mes de agosto inicia la docencia y la docencia iniciará el 19. Por eso lo esperamos a todos para que tengamos un gran rendimiento durante el periodo de docencia. Bueno, muchísimas gracias, rectora Ha sido un gran placer conversar <risa> con usted en el día de hoy. Nos hemos sentido muy a gusto y a través de nuestra planta eh, televisiva Telenor, cubriendo todo el nordeste, mucho más. Gracias, gracias a todos ustedes y gracias por, por ser tan benévolo conmigo que siempre que vengo me dan un espacio. Muchísimas gracias. Continúe con nosotros. Somos Telenor, Televisión del Nordeste.